Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una actividad que se llama completar cuadrados. Recordemos, a más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más el doble producto de a por b más b al cuadrado. Por tanto, si se tuviera que la ecuación es x cuadrado más 2x más 1, esto fácilmente se puede ver que es x al cuadrado más el doble producto de 1 por x más 1 al cuadrado o sea que esto es igual a x más 1 al cuadrado es decir si pudimos ir de acá para acá ahora necesitamos ir de acá para acá esto siempre o sea no siempre esto va a ser tan sencillo vamos a ver ahora otro caso en donde tengamos 2x cuadrado más 5x igual a 3. Por razones de comodidad, yo voy a poner el 3 de este lado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, número 1, es dejar la x solita. Mónico se dice. Lo primero que vamos a hacer es dejar mónico. ¿Cómo? Sacando factor común, en este caso, sacando el factor común 2 y entonces me queda x cuadrado más 5 sobre 2x. Y acá vamos a dejar un espacio grande. Acá tenemos nuestra primera parte, x cuadrado más 2x. O sea, nosotros ahora tenemos, ahora tenemos x más a al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2ax más a cuadrado, es decir, en este momento no tenemos a cuadrado faltaría a cuadrado, pero ¿cuánto es a? bueno, pero yo me fijo acá y me fijo acá, y que tengo 2a es igual a 5 medios, ¿Sí? por tanto a es igual a 5 cuartos, ¿Sí? entonces yo sumo acá, sumo cuadrado 5 cuartos al cuadrado pero no puedo sumar nada más tengo que sumar y volver a restar para que la igualdad continúe de esa manera todo esto iba a ser x más 5 cuartos al cuadrado porque x cuadrado lo tengo acá más 2 por 5 sobre 4 es 5 sobre 2x, lo tengo acá, más 5 cuartos al cuadrado lo tengo acá. Entonces, directamente lo único que hago es completar esto. Por 2 igual a 3. O sea que esto es 2 veces x más 5 cuartos al cuadrado menos 2. Por 25 sobre 16 y 2 por 25 sobre 16 es 25 sobre 8. Lo voy a poner al revés ahora: 2x más 5 cuartos al cuadrado es igual a 3 más 25 sobre 8, y esto da 49 octavos, ¿no? En definitiva, 2x cuadrado más 5x es igual a 3. Es lo mismo, ¿sí? Que decir, 2x más 5 cuartos al cuadrado es igual a 49 sobre 8. Esto nunca hay que perderlo. O sea, a mí me dan esta ecuación y yo la cambio por esta otra mediante la técnica de completar cuadrados. Supongamos que nos dicen que tenemos un punto A, obviamente de coordenadas 0, 0, y un punto B de coordenadas 3, 4. Y nos dicen allí el lugar geométrico del punto P. cuyo producto dependientes a los dos puntos es menos 1. Entonces, si esto fuera M1 y esto fuera M2, el producto de pendientes es M1 por M2, y todo eso es igual a menos 1. Calculemos M1. M1 que es delta Y, sobre delta X, ¿con quién? Con P y A. O sea, Y de P menos Y de A sobre X de P menos X de A. Que en este caso va a ser Y de P es Y. Y Y de A es 0. X de P es X y X de A es 0, entonces quedó así, calculemos M2, M2 es igual a lo mismo, delta Y sobre delta X, pero de P a B, ¿Sí? entonces es Y de P menos Y de B, Y de P es Y, y Y de B es 4, dividido, x de p es x, menos x de b es 3. Entonces la relación vendría a ser y sobre x por y menos 4 sobre x menos 3 es igual a menos 1. M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces lo que podemos hacer es que acá tenemos y cuadrado menos 4y dividido x cuadrado menos 3x es igual a menos 1 de donde tenemos que y cuadrado menos 4y es igual a menos x cuadrado más 3x de donde tenemos que y cuadrado menos 4y más x cuadrado menos 3x es igual a 0 eso lo vamos a poner acá 0 igual y cuadrado menos 4y dejamos un espacio más x cuadrado menos 3x y dejamos otro espacio es igual en este caso no tenemos, no tenemos un coeficiente distinto de uno ahí, así que ya es mónico. Y en este caso también es mónico. Entonces no, no vamos a tener ningún inconveniente. Lo único que hay que identificar acá, ¿cuánto vale A? Como es una acá hay una diferencia, es eh, Y menos A al cuadrado. Esto es igual a Y al cuadrado menos 2AY. Entonces 2A. Menos 2A es igual a menos 4. Entonces A es igual a 2. Entonces Y cuadrado menos 4Y. Esto queda muy parecido. 4Y. Más 4 menos 4. Más X cuadrado menos 3X. Y acá es, vamos a hacer una, y acá es x menos a al cuadrado. Entonces es igual a x al cuadrado menos 2ax más, más a al cuadrado. De donde surge que menos 2a es igual a menos 3. Y entonces a es igual a 3 medios. Entonces hay que poner acá más 3 medios todo al cuadrado, menos 3 medios todo al cuadrado. Entonces me queda esto y esto, lo dejo de un lado y lo voy a poner como x menos 3 medios al cuadrado, más Y menos 2 al cuadrado igual a 0 más 4 más 9 cuartos y esto es igual a 25 cuartos o sea es una circunferencia con centro, concentro en 3 medios 2 y radio y radio 5 medios. La contestación al problema de alle, el lugar geométrico de los puntos tales que el producto de la pendiente, de las pendientes, a dos puntos, A y B es igual a menos 1, dados A, 0, 0 y B3, 4, me sale que es una circunferencia con centro, con centro en tres medios, dos, tres medios es la mitad, o sea, eh, básicamente lo que estoy diciendo, que la circunferencia está con centro en el punto medio y radio cinco medios y cinco medios es sin lugar a dudas esto o sea que la circunferencia es más o menos muy mal dibujada es así